Hola amigos, ¿cómo están? Muchas felicidades para todos, feliz año Les deseo lo mejor para este año que empieza, que sea mejor que el que pasó Y como tiene que ser mejor que el que pasó, arrancamos con el 140, ¿bien? Un vehículo mediano de Tier 10, soviético o ruso, como quieran decirles Y, ¿qué tiene de particular este vehículo? Eh, es que lo tiene todo y no tiene nada Básicamente es que es un vehículo más... Muchos lo denominan un vehículo más, algunos dicen que es un vehículo que está OP, otros dicen que es malardo, es malo. Para mí es un vehículo que está bien, o sea, eh, yo creo que es un buen vehículo, de hecho creo que es un muy buen vehículo eh, y que te permite cometer errores, bien, es un vehículo que te perdona, Este es un vehículo en el cual vos podés, un tanque en el cual vos podés tirar porque recargas en 5.2 segundos. Tirás, tirás, tirás, tirás. Y después, ¿qué pasa si pegás o no pegás? Un blind shot, un, un tirito ahí, un ciego. Eh, pero tiene buena movilidad, tiene buena torreta. Obviamente, si te pegan eh, en lo que es el chasis, es bastante blandete, ¿no? O sea, pero así todo está inclinado. Podés rotar algún tirillo. Con lo cual, creo que es un buen tanque. Es un buen tanque si tenés que jugar avances con tu clan. Si tenés que jugar... Eh, lo que son batallas aleatorias O batallas randoms en tier 10 Yo creo que esta es una buena alternativa para vos ¿Por qué? Porque es un vehículo que tiene Un poco más de depresión que el resto eh, A ver, tampoco es que Es wow perdí unos menos 7 eh, pe, Pega poco Pero penetra dentro, dentro de todo Bien uh, Tiene buena movilidad una relativa O sea, está todo, yo diría que es un vehículo 8 puntos en todo bien o sea No es el que más más, no es el que menos menos Pero es un muy Buen tanque Y como les dije recién, para mí lo mejor es que es Está hecho para el jugador promedio Para el jugador medio de WOT eh, Fíjense que mi hoja de servicio es una hoja Normal, o sea, 6469 En 13.000 batallas eh, 50% de victoria O sea, soy un jugador recontra normal Recontra promedio eh, Con lo cual Yo creo que está está hecho para los jugadores promedio Y que te puede, te puede salvar las papas no En algunas ocasiones bueno, vamos a meternos con las características del vehículo, a ver, eh, yo ya lo tengo con 3, 4 habilidades, sí, 4, 4, 4, 4, sí, bien, yo le puse hermanos de armas, en este sentido obviamente, eh, conciencia y reconocimiento para tener más visión, eh, disparo instantáneo para tener mayor precisión a distancia, eh, junto con marcha suave para poder pegar, ahora van a ver la replay, eh, camuflaje obviamente quiero, quiero que yo, o sea, pegar tiros Y que no me vean, esa es la idea Un tanque medio como esto, con un perfil bajo O sea, te, te puedes Escabullir entre los lugares Ir moviéndote como una serpiente, como una víbora Y que no te vean Y bueno, eh, la idea es pegar, pegar, pegar Total recargas en 5.2 segundos Y eso que no le puse la directiva Porque si no tendría te que estar en unos 4 Mirá, pensé 4.99 O sea, 5.05 Está muy bien, muy bien eh, la verdad que está, está muy bien eh, Bueno, como decíamos Daño y promedio 320 Penetración 264 Bien, con munición estándar que es APCR, con lo cual Vuela esa munición a 1535 Metros por Segundo, ok Después tenemos una munición premium Que va a unos 900 eh, o, sea, prácticamente, o sea, la mitad Menos de la mitad eh, En realidad un poquito más de la mitad pero lo que quiero decir es que... Penetra 330, ¿ok? 330 está muy bien para un tanque medio. 330 es una bestialidad total. Y después tenemos una munición eh, explosivo Que no sé, ¿para qué tengo tanto explosivo? La verdad que pondría unos... Yo lo pondría tipo así. Una cosa así, más que nada. Um, y va a unos 900 metros por segundo. Pero lo importante es que recargamos en unos 5 segundos, bro. Recargas en 5 segundos. Un Tier 10. 3.20, 3.20, 2.80, 3.40, 3.50. Entonces es pum, pum, pum y pum. Vos pegás, pegás y pegás. Eh, velocidad de giro de cañón, excelente. Lo que es ángulo de depresión y elevación, menos 7 más 17. Está muy bien, ambos están muy bien. Velocidad de apuntamiento 1.84, bien. Dispersión de 0.31. La verdad es que este vehículo en realidad parece más alemán que, que ruso, bien. Eh, yo lo tomaría, tal vez algunos me van a matar por lo que voy a decir, lo, lo, lo que estoy por decir, pero yo lo tomaría como un eh, un Leopard hormonado, ¿bien? Un Leopard con hormonas, en el sentido de que está bien, no es tan preciso, leopardo es un poquito más preciso, pero eh, está muy bien, muy muy bien este vehículo La verdad que lo descubrí hace poco, lo saqué hace poco y está muy muy bien Puntos de vida, bueno perdón, tenemos eh, dispersión de 0.31 y un DPM de 3000 7.99, casi 3.800 de daño por minuto. Bien, está muy, muy bien. Lo que es resistencia, 1.900 puntos de vida. 110 de chasis, que en muchas ocasiones es el blindaje de un tanque pesado. Bien, tal vez no de los tier 10. Los tier 10 son un poquito más duretes, pero... Uh, está muy bien igual, está muy bien 110, vas a poder rebotar algún tiroteo. Y además la inclinación que tiene Está muy, muy inclinado Muy inclinado eh, La verdad que está, está bastante, bastante bien eh, Tenemos unos 240 de torreta Bastante, bastante duro Obviamente te van a entrar eh, los tier 10 no, no, a ver No está hecho para enfrentarse mano a mano un pesado tal vez Sí por el DPM, pero no, no es eh. A ver, el WOT no es mano a mano 15 contra 15 entonces eh, tenés que pegar a, a cierta distancia. Y yo creo que le vas a sacar el mayor provecho posible. 187 de torreta lateral. ¿Por qué no me pusieron 190, no? Eh, 60, 65 trasero. 80 de chasis lateral. Eh, y 55 trasero. Pero incluso un poquito inclinado, ¿ok? Eso está, está bastante, bastante bien. Lo que tiene que ver con la movilidad. 580... De potencia de motor, con lo cual nos da una potencia específica de 15.87 Lo cual no está nada, nada mal, para nada Porque la resistencia de este vehículo al terreno es bastante, bastante poca, ¿bien? Eh, velocidad máxima 55, en algunas ocasiones la podremos alcanzar En otras tal vez no, depende de lo que es el terreno Pero es una velocidad bastante aceptable, muy buena, podríamos decir Es casi la velocidad de un ligero, no obviamente de un EBR, ni mucho menos Pero de un ligero normal con orugas, debe estar en unos 70, en unos 65 y este está en 55, ojo o sea, ojo está muy bien, velocidad de rotación excelente, esto es una locura, 70.2 es una locura, eh, camuflaje típica de los medianos, 555 más o menos, fíjense que me falta la habilidad de camuflaje en el comandante pero no va a subir más que a 556, ya lo estuve probando, o sea que no, por eso no saqué la habilidad de camuflaje acá porque es, me parece medio, por uno de camuflaje no me hace la diferencia. Lo que es visión. 458, 796 de eh, alcance de señal. Y 458 de visión. Bien, yo lo tengo con comida, claro que sí. Si no le querés poner comida, le pones el matafuego. Y ves como tus estadísticas bajan un poquito. ¿Por qué? Porque 527, 1,92, 0,32, 3600. Eh, velocidad de rotación, 67. Um, lo que es camo 538 lo que es visión 438 y 765 ok pero yo lo uso así y así lo recomiendo que, que lo uses tú si quieres eh, sacarle el mayor provecho posible yo lo equipé con eh, ventilación con barra y con el mecanismo de rotación mejorado eh, lo que para mí yo creo que es la mejor equipación algunos pueden estar de acuerdo otros me van a decir no no, estás loco voy a tener que sacarle esto y ponerle esto esto acá y uno lo usa como lo siente, así que nada para mí yo creo que esta es la mejor configuración que yo le pude poner según mis propias características, bien esos, digamos eh, muchas veces pasa que te dicen no, pues está mal equipado, por... pero yo lo uso así, me va bien, entonces depende de cómo lo uses, obviamente no le vas a poner eh, telescopio y red de camuflaje, va, no sé si te gusta así, si me haces 2.500, 3.000 de daño por partida, y sí, usalo así si te va bien, usalo así o sea, no hay una configuración establecida. No se dejen llevar por tan, tanto, tanto por eso. O sea, hay lineamientos... O sea, una base, digamos, ¿no? Por decirlo así, hay una base. Después cada uno lo equipa como quiere y como le sale mejor y como lo usa mejor y como le, le rinde, ¿no? Eh, yo lo uso así y me rinde bien. Con lo cual creo que está, está bastante, bastante bien. Y, bueno, nada. Yo creo que básicamente... Nada, me queda decir lo que son las características o las habilidades de los tripulantes. Le puse... Eh, hermanos de armas Le puse sexto sentido Conciencia de la situación Reconocimiento para que vea Quiero que sea un tanque que, que pueda Ver al enemigo antes de que me vean a mí eh, Acá le puse Obviamente hermanos de armas Disparo instantáneo, camuflaje, ojo mortal Quiero llegar a ese 100% de ojo mortal Para tener la posibilidad de eh, Hacer Daños críticos a los módulos Eso puede ser una morrak Al enemigo, ojo eh, lo que es Acá le puse al conductor Le puse hermanos, marcha suave Camuflaje y conducción todoterreno Quiero que en terreno Blando o moderadamente blando Tenga la posibilidad de moverse Bien, entonces para eso le puse La conducción y En lo que es el cargador le puse Hermanos de armas, camuflaje, reparaciones Y almacenamiento seguro, ¿para qué? Para que un cañón de calibre mayor No me haga una amurraque No me vuelve la munición la munición por todo lado Entonces eh, no quiero que me vuelen la munición Con lo cual le puse almacenamiento seguro Bueno chicos, básicamente esto Ha sido el pequeño análisis del 140 Yo les aconsejo que si están interesados en un vehículo medio Que sea versátil, que sea movible Que tenga camuflaje, que pegue Que sea eh, que, que recargue rápido, que tenga precisión Yo creo que este es un vehículo excelente El 140 es muy muy bueno, ok? Además tenemos, a diferencia del K-21, tenemos por ejemplo torreta delantera Con lo cual tenemos bastante de presión para asomarnos con la torreta De hacer tipo este movimiento eh, eh, transversal eh, cruzado con una colina una, Esto es una colina, ponele, salimos así en diagonal Te mostrás por acá y tenés el, la torreta ahí podés mostrarte Y pegar tranquilamente tenés una torreta bastante, bastante dura eh, Lo recomiendo para lo que son clan wars, para escaramuzas eh, y todo lo que sea bueno, escaramuza no, clan wars en realidad O avances, está, está bastante bastante bien Y en batallas random también Si cuidas tu HP, que tenés que tener cuidado Muchas veces, porque tenés muchos cazatanques A veces atrás, y un se reciente Baja 1100 de vida Con lo cual te quedan 800 Entonces hay que cuidar ese HP, por favor Cuídenme el HP, se los digo a los chicos De mi clan, cuídenme ese Esa vida, bien Que es, es hay que tradear En el tradeo, en el intercambio de tiros Vos tenés que salir beneficiado no puede ser que salgas y pegues un tiro de 300, ¿cuánto? 320 y te comas uno de 1100. No, no, no sirve, no sirve, veo. No, estás está, está mal. Estás has equivocado en eso, brother. Así que bueno, vamos a meternos ya directamente en lo que es la replay. Y terminamos ya con este pequeño análisis del de objeto 140. Vamos. Bueno chicos, acá estamos entonces. Eh... Con el... raíz del Clan Oso. Un saludo para la gente del Clan Oso. Siempre nos cruzamos. Tito Dragon también ahí. Lo conozco, lo conozco. Yo los tengo acá a todos. Bueno, estamos aquí en Muro Banca. Eh, con el 140. No sé bien para dónde ir al principio. Como que no me decido. Digo, bueno, vamos para la zona de... Los supuestamente medios. Pero también pueden venir los pesados por aquí. A torretear. Creo que voy a poner aquí los tanques. Que me interesa más los tanques que los nombres. Se eh, están riendo. Eso me gusta, me gusta que haya buena onda en el chat, ¿no? que empiecen a bardearse ahí. F, le puse el que no llega nomás, me pone Tito Dragon ahí. Un saludo para, para, para todos. Eh, así que bueno, yo obviamente estaba anonimizated Bueno, en principio me pongo, me coloco aquí porque quiero ver bien por dónde van. O sea, no quiero llegar. A, a la primera línea de first line y, y tener que tipo morir en dos segundos porque me rollean tres o cuatro entonces prefiero tipo conservar un poquito y después veo más o menos por dónde va viendo ah tengo un type adelante tengo un burrasque se animan dos burrasque bueno vamos tenemos cobertura del t30 buenísimo listo vamos Fíjense lo que me pasa en esta partida es, les va a pasar a ustedes un montón de veces y vos decís, no, pero como puede ser, es increíble. Yo en la partida estaba tipo puteando por decir, no puede ser que me pase esto, chao. O sea, me tendría que haber ido con el doble de daño, pero decís, wow, ok. Es lo que iba ahí. Un poquito de agua. Eh.. Puto maricón. What the fuck? Bueno, eh, estamos aquí, tranquilos por el momento, estamos analizando bien. No se manden al Yolo, no se manden a morir como perros ahí, tipo, eh, me mando para adelante. Analizamos, espoteamos, vemos qué pasa. La partida es larga, hay muchos rivales. Ya mu Fíjense lo que le pasó al Leopard, rival, ¿no? Ya murió. Pero si no pasó dos O sea, ¿cuánto pasó de batalla? Nada. Mira, mira, mira. ¿What? Yo acá estaba loco, estaba loco ya Ok, ese está bien Tirá por tirar, ¿no? Ok, dale, va, perfecto, vamos ¡Sento el tiro! ¡Eh! ¿What? No pegó, pero es que no pegó Me estaba volviendo loco Dije ahí, no, ta... ¿Cómo puede ser, brother? Por favor Que no pegue No, no, estaba como loco, estaba como loco, dije Pero los tiros se van a Narnia ¿Cómo puede ser, chabón? Ah, no Acá estaba tipo, ya eh, estaba No, no, dije Bueno, listo, gracias Me voy a jugar Minecraft, no quiero jugar nunca Un golpe crítico, le hago un... Cero de daño Tendría que haber pegado por lo, por lo menos haber pegado Tres tiros, por lo menos ya trepo, Mil de daño, por lo menos, ¿no? Bueno, listo el RNG no nos ayuda, ¿ok? No nos ayuda, no importa. Hay que seguir, hay que seguir. Siempre les digo lo mismo. Hay que seguir luchando, luchando. Vamos para adelante, va, va. No pasa nada. Hay cuatro muertos de aquel lado, con lo cual... Y tres de nuestro. Hay que Dale, hay que meterle power. Tiro ahí por tirar, a ver qué pasa. Yo siempre pruebo, o sea, siempre tiro, tiro ahí... No, no, acá te juro por Dios que estaba ya Estaba al borde de, de no sé De, de tirarme por, el, por la ventana Porque digo, ¿cómo puede ser? O sea, quise traquear con daño y lo traqueo solamente hoy cero de daño, pero... Y ahí me espotea Yo no me puedo creer, pegó un tiro, gracias a Dios Me está apuntando el doble cañón, ya sé Si tenés una... Gracias, brother Nos vimos, ahí está, perfecto Me, me clavó el doble cañón Listo, pero vos te vas Listo, ok Robeto, me lo sacan. Listo, buenísimo. Gracias. O sea, fíjate que la partida para mí va hiper negra. O sea, negra, pero hay que seguir. Hay que seguir, hay que seguir. Darle, y darle, y darle. No te quedes. Y bueno, ya está. Eso es lo bueno de tener un tanque con movilidad. ¿Bien? Por eso siempre le digo. Prioricen la movilidad al blindaje. Yo en lo que pienso, por lo menos, ¿no? Eh, mira me comí 734. ¿Bien? Y pegué solamente 480. O sea... Para atrás, horrible, horrible mi estadística. Pero bueno, vamos a seguir, hay que seguir. Pum, un tirito más, ahí va, le pegamos un tiro. No me espotea. Un tiro más, perfecto. Ahora abajo, aparece, ¿quién aparece ahí? XX, el Chan Lucas. Un beso para el Chan Lucas. Le metemos un tirito, muere ahí el. el compa, el borrasquillo. Tito 4, a ver si le podemos pegar un trito. Es que es para mí no, es que no, no. Yo no tiro premium o solo. Si veo el chasis, sí, pero arriba no, imposible. Abajo, ahí va. Pum, traqueado. increíble, brother. Por eso, lo que, a lo que voy con esta partida es que ustedes dicen, no, pero. Es que todos nos frustramos a veces. Pero la cuestión es, seguí, dale, seguí dándole, no importa. Dale, dale que se puede, vamos. La partida no se termina hasta que se termina. Así que, dale. De hacer nada, de no de ir con 400... Casi morimos con 400 de, de, de daño. Ya vamos 2000. Bueno, aunque sea algo, es algo, brother. Ahí va. Un tirillo más. Bien, 2400. Ya estamos, ya estamos. Un tiro más y estamos hechos. Oh, y el Chanlucas lo quería ahí castigar. Porque es de mi clan, Chanlucas de mi clan. Eh, así que lo quería castigar. Soy malo, lo sé, lo sé, lo reconozco. Ahí lo vuelan al Chan Lucas 260, ahí, abajo, track con daño, no Esta partida, el RNG, te juro, me escupió en la cara. O sea, bien, un tiro, gracias, brother. 2.700 de daño. Un tiro más. Me va el tirito ahí arriba. La... En la torreta ni a palo. Ahí va. Eso es lo que quería hacer. Track con daño. Un más track con daño. Tú puedes, Nando. Sí, no, 3.000 de daño vamos por el momento. Ahí va, lo traque. Mira, traque con daño eso, ¿por qué? Ahí va, listo. 3.379. No, es que ahí directamente ya cargo hit porque que no le voy a entrar. Olvídate, no hay chance. El tortoise encima miró y yo dije, uy, este me hace me hace pollo. El Japan 100 Me tiro, me lanzo. Tipo de, de trato de ir en zigzag. Autopuntado, que sea lo que Dios quiera. 300 Listo, lo terminan de Liquidar ahí El bisonte full vida, pero dijo Aunque sea le pego un tirito más a este Aunque sea, lo que juego Ahí va, un tirito más Ya está de costado, thank yous Piense que sacamos es... Lo que saca el 140 es muy poquito daño Bien, es muy poco daño Pero, lo que tienes es que recarga Muy rápido Traten de fijarse en eso, chicos De sacar tanques que peguen Relativamente rápido, ¿bien? ¿Por qué terminó la partida? Muchas gracias, una victoria. Eh, ¿Por qué les recomiendo esto? esto? Es un consejo amigo personal. Porque si te equivocás en un tiro, o le ras, o disparas a cualquier, o el tiro se va, o el RNG no te ayuda, si el disparo no, no penetra, no pega, eh, con un tanque como este, tenés la posibilidad de recuperarte en 5 segundos, ¿bien? Si vos, por ejemplo, con un Japanzer 100 rebotás un tiro al enemigo, o sea, vos tirás y rebota Y tenés 21 segundos para decir eh, ¿Cómo puede ser? Y se te vienen, se te vienen, se te vienen 21 segundos, se te vienen Esa es la cuestión Acá en 5 segundos, pum, 5 segundos, pum, 5 segundos, pum y en alguna, capaz que haces munición, capaz que, hace, capaz que no tenés, tenés más suerte que yo. yo. A mí la suerte, como siempre, me pega una cachetada en la cara, pero, pero lo importante es que la pasé bien, me divertí y, y fue una linda partida. Vamos a meternos directamente ya en los resultados, chicos. Go. Bueno, amigos, acá estamos entonces eh, con lo que tiene que ver con la partida recién. Bien, el 140, eh, maestría de segunda no sé por qué eh, creo que es disparar a matar duelista algo así eh, rompe huesos eh, bueno, nada. vamos a sacar un par de cositas por ahí daño completo mil eh, 3.980 perdón 3.980 más 1.340 de daño asistido bien lo que hemos espoteado o asistido a los compañeros para que puedan pegar con lo cual hemos hecho un combinado más o menos de 3.900 y 1.000 son 4.900 4.500 más o menos 4.500, eh, perdón 3.900 y son 4.900, unos 5.400 y pico, más o menos para no tener idea, saqué las cuentas mal eh. ando mal con las matemáticas eh, 3.900 más 1.000 son 4.900 eh, 5.280 5.320 bueno, dígame en los comentarios si la saca bien la cuenta así si en el aire unos 5400 más o menos por ahí andamos. Así que bueno, estuvo, estuvo buena, fue divertida. Eh, acá tenemos los mil ya llegamos una persona, está bien, está perfecto. Mirá, viene el Scorpion ahí con unos 3000, perfecto, muy buena, muy buena partida el Scorpion. El 260 ha metido, buen daño, muy bien el 260 ahí, 4710, excelente. A ver Gianlucas, <tose> por el lucas 822. Pobre Gianluca ahí, le manda un beso gigante y un abrazo. Es de mi clan, lo quiero mucho, es un amigo. Eh, así que nada, chicos, la verdad que estuvo, estuvo buena la partida. Me, yo por lo menos me divertí. Que es la idea a veces en What, cuando a veces se frustra uno porque dice no, pero tal cosa, tal otra, no sé qué. Bueno, yo la pasé bien, me, me, me gustó. Y quería darle mis impresiones del 140, ¿bien? Eh, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Y nada, cualquier, cosa, cualquier consulta o cosa o lo que fuera, me lo dejan en los comentarios. Y estaremos eh, respondiendo a los mensajillos como siempre. Muchas gracias, cuídense, que tengan un bello y hermoso año, que la pasen muy muy bien y nos vemos en la próxima. Chau chau.